Es muy importante organizar tu material de trabajo y ordenarlo todo en carpetas. Como es lo que te estoy proponiendo aquí, antes de empezar el proyecto deberías hacerlo de manera obligatoria, donde puedas colocar los audios, donde puedas colocar el final del proyecto al terminado, las imágenes, sonidos, vectores y videos. Vamos a explorar qué contiene cada carpeta. Voy a abrir la carpeta de audios y aquí tenemos la música de fondo y el audio con el que vamos a desarrollar nuestro proyecto. En la carpetita imágenes tenemos todas las imágenes en las que vamos a insertar y a desarrollar asimismo esta producción multimedia. En sonidos tenemos un sonido de fondo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la carpeta sonidos y audio? Personalmente a mí me gusta colocar estas dos carpetas, aunque podrías hacerla una sola aquí vienen los efectos muy pequeños algo así como de uno o dos segundos y en cambio aquí toda la producción larga con la que vas a trabajar asimismo podemos trabajar con vectores sin embargo también puedes colocar archivos desde photoshop con la extensión psd los acepta muy bien este, ah, eh, adobe premiere y tranquilamente pues los puedes trabajar sin ningún problema y los videos son todos los que están aquí los que vamos a desarrollar este proyecto ahora hay algo muy importante que quiero sin mismo explicarte y son algunos recursos que puedes encontrar en internet como por ejemplo esta compañía que me gusta trabajar muchísimo que es freepik.es aquí tienes vectores e imágenes en alta resolución también te puedes dirigir a pixabay donde también tienes muchísimas imágenes en alta resolución fotografías ilustraciones vectores y videos. Y los videos que nos hemos descargado es desde esta página como es pexels.com le hemos elegido la opción en español. ¿Qué es lo que vas a hacer aquí? Por ejemplo, buscar el término que diga eh, abejas, como lo que voy a colocar en este momento. Damos clic en enter. Esperamos que se cargue la página. Una vez cargada la página nos va a indicar las fotografías, los videos y cuántos usuarios estamos interactuando con esta palabra de búsqueda. Me voy aquí a videos. Una vez cargadas los videos gratuitos, puedes acceder de ellos de manera directa, con un clic, se te va a abrir una ventana muy parecida a la mía, pones descargar gratuita, esperamos unos segundos para que empiece el proceso de descarga y con eso puedes empezar tranquilamente tu proyecto audiovisual. Si no realizamos este trabajo, Adobe Premiere Pro nos va a pedir los respaldos de los archivos y no vamos a poder seguir trabajando, recuerda siempre ordenar todos tus archivos.